Hola, sea bienvenido y bienvenida a nuestra videoclase Lengua Española para formación de profesores 1 es una asignatura que forma parte de la carrera de letras yo soy el profesor Álvaro José y estaremos juntos en el módulo 2 titulado los derechos humanos y el profesorado este módulo es clave en el sentido de que vamos a aprender un poco más de qué son los derechos humanos y de qué modo el profesor, el docente que está en sala de clase, puede garantizar estos derechos. Bueno, los derechos humanos son formados por la multiplicidad de personas, de pueblos, de culturas, de etnias, de lenguas. Es una mezcla y esta mezcla genera a la vez desigualdades que son claramente un problema. Frente a eso, la Organización de las Naciones Unidas, por medio de una Asamblea, efectivó y garantizó los derechos del hombre. Bueno, ¿qué son entonces los derechos humanos? Bueno, bajo la propia Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen ético, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. En síntesis, la ONU va a decir que son derechos inherentes, o sea, es necesario garantizar la dignidad de la persona humana por medio de sectores de la vida, como el derecho a la propia vida, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a tener una patria, a buscar una patria cuando la suya ya no es más suficiente para vivir. Entonces, estos son derechos que están ampliados a todos. Y todos los países que forman parte de este tratado y que también forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, deben... En la medida de sus legislaciones propias, garantizar estos derechos. Bueno, ahora tratamos específicamente del documento que generó esta garantización de derechos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o como conocemos como la Carta Universal de los Derechos Humanos. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, una es un documento que marca un hito en la historia de los Derechos Humanos, redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. La declaración fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. En su Resolución 217A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones, estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Es decir que en el ámbito de la organización geopolítica de los países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos esta organización de los países que con sus culturas distintas, con tradiciones jurídicas a la vez muy diversas, crearon y aprobaron en documento, un documento que está puesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, algunos derechos que para ellos son fundamentales y que son innegociables desde el punto de vista de la preservación de la vida humana. Bueno, ¿cuáles son los derechos? Bueno, eh, los derechos son más de 30 que comprenden un amplio ab abanico de relaciones del individuo en la sociedad. El primer de él, y quizá el más importante, que garantiza todos los demás es, en el artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternamente los unos con los otros. Es decir que el principio fundamental de esta carta aprobada en la Asamblea es decir que nosotros todos somos iguales, en dignidad y en derechos y por lo tanto somos hombres y mujeres libres la libertad es clave porque porque por medio de, de ella ejercemos nuestra individualidad nuestra dignidad y sobre todo ejercemos nuestro derecho a la vida en la secuencia tenemos el artículo 2 toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces, el artículo 2 eh, hace un hincapié en el artículo primero, en el sentido de decir que todos somos iguales, y aunque tengamos raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, orígenes nacionales y sociales y posición económica es distinta, nosotros somos todos iguales en derechos. Es decir, que tenemos el derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la educación. A la dignidad, a tener una patria. O sea, todos que aquí habitamos en este planeta, en tesis, deberíamos tener todos estos derechos. Bueno, son 30 los derechos y que puedes buscar un poco más de información acerca del tema. Hay lecturas que sugerimos en el entorno virtual de aprendizaje, en el mundo tan solo acercarse al entorno de la asignatura y descargar o acceder por medio del enlace los archivos que forman parte. Vale mucho la pena conocerlos, porque estos derechos incluso eh, forman parte de nuestra Constitución, la de 1988, dale Entonces es importante que tengamos conocimiento de ella. Si quieres buscar más informaciones, apunta tu móvil y haga la lectura del QR Code que te va a direccionar a la página web de la Organización de las Naciones Unidas y ahí vas a leer en español todos los derechos que están puestos en esta declaración. Ahora nos toca específicamente tratar de derechos humanos humanos y la educación. ¿Cómo está relacionado? ¿Y por qué pensar en la educación como un derecho fundamental? La educación es un derecho fundamental humano que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. No obstante, 244 millones de niños y jóvenes de todo el mundo siguen sin y escolarización, por razones sociales, económicas o culturales. La educación es una de las herramientas más potentes para sacar de la pobreza a los niños y adultos marginados, así como un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales. Es la inversión más sostenible, el derecho a una educación de calidad es indisolublemente ligado a la Declaración de los Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos normativos internacionales que son el resultado del trabajo conjunto de la UNESCO y las Naciones Unidas. O sea, el derecho a la educación es fundamental porque es por medio de la educación que formamos los ciudadanos. ¿Para qué ellos? Hombres, mujeres, niños y niñas puedan ejercer su ciudadanía. Ejercer la ciudadanía conlleva pensar en garantizar sus propios derechos. La gente que no es alfabetizada no consigue leer, no consigue acceder a los derechos que están ahí puestos y que muchas veces no logran alcanzarlos porque no consiguen leerlos o tampoco consiguen escribir. Miren que los datos que trae la ONU es que en el escenario que tenemos de 244 millones de niños y jóvenes que no tienen escolarización, ya sea por razones sociales, falta de inversión gubernamental, económicas, porque en algunos países eh, no es gratuita la formación y los jóvenes también por medio de aspectos culturales como en algunos países musulmanes por ejemplo que o algunas otras dictaduras que no permite que jóvenes y niñas y mujeres tengan acceso a la educación y una clara violación de los derechos humanos. Derecho a la educación. Ahí está puesto en el artículo 26. La primera parte va a decir Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos entonces resumidamente la educación es obligación de todos y es un derecho obligación del estado y derecho de la gente la educación básica que comprende la enseñanza primaria y secundaria en portugués ensino fundamental y medio es obligatoria y debe ser gratuita la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada ¿no? y el, la enseñanza superior también debe ser garantizada a todos en función de los méritos respectivos, o sea, de acuerdo con la selectividad que se pone en cada país. En nuestro, el acceso se da mediante el vestibular. Bueno, ahora nos marchamos a la segunda parte. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo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 O sea, la educación es una herramienta que lleva a las personas a ser más libres en el sentido de buscar sus derechos, a respetar las individualidades de las otras personas y además de promover la paz por medio de la educación. Y el último, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Aunque sea un derecho universal, se les garantiza a los padres la preferencia en escoger el tipo de educación que quieren brindar a sus hijos. Bueno, ahora nos toca sobre la cuestión del profesorado. ¿Cuál es el papel del profesorado en relación con los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver el profesor con los derechos humanos? ¿Cuál es la formación inicial docente deseable al profesorado para actuar en estos temas? Es decir, que no hay cómo dividir o aislar el profesor de los derechos humanos, tanto en la educación primaria, secundaria o a nivel superior. Es decir, que el profesor debe utilizar sus clases, aunque para llevar conocimiento y contenido pero también para llevar eh, informaciones acerca de los derechos. Y sobre todo, crear una conciencia a los estudiantes para que ellos respeten a los demás y a sí mismo de acuerdo con lo que fue convenido por la Organización de las Naciones Unidas. La formación inicial del profesor es importante que ella tenga una formación humanística, que se vincule a los derechos humanos, que esté fuertemente ligada a la defensa de la vida, a defensa de los pueblos, de las culturas, de los niños, de las mujeres, y todo lo que está eh, vinculado y se relaciona con los derechos humanos. Entonces, en esta perspectiva, el profe de español, el profe de portugués, de matemática, de química, historia, de todas las asignaturas, tienen el compromiso de llevar el conocimiento humanizado, el conocimiento que promueve la igualdad de derechos en el sentido de que todos somos iguales bajo esta perspectiva. La reflexión que Ramos nos trae. La educación juega un importante papel en la promoción de los ideales que venimos defendiendo a través de la concienciación que posibilita la revelación de aquello que no existe aún, mas que debe existir. Se vuelve posible promover la acción y el cambio, por consiguiente la educación acomete el gran desafío de promover, a través de todas sus iniciativas y actividades, la vivencia y el aprendizaje de esta ciudadanía. Significa esto que todos sus agentes se deben volver conscientes de su poder de transformar el mundo y que las temáticas de la ciudadanía, de los derechos humanos y de la interculturalidad deben formar parte de la formación de todos los profesores, no solo de algunos especialistas. La formación deberá proporcionar la adquisición de competencias de comprensión y colocación en el lugar del otro, esenciales para las situaciones educacionales. Mas no solo, deberá también proporcionar la ocasión de reflexionar y, consecuentemente, de distanciarse de sus condicionamientos culturales y respectivas desviaciones. Es lo que Ramos eh, nos aporta, es un diálogo con Paulo Freire, en el sentido de que la educación es una herramienta libertadora. Es una herramienta que promueve la libertad y es por medio de ella que la gente que está marginada socialmente, los pobres, los miserables, que están bajo de la línea de la pobreza, por ejemplo, tiene un medio de acceder socialmente y garantizar sus derechos plenos. Les dejo aquí entonces, como sugerencia, este documental el Paso de la Tortuga, que puede ser visto desde YouTube y otras plataformas de streaming. Eh, es interesante porque nos lleva a pensar en la violación de los derechos y la urgencia de se respetar los pueblos, las culturas y la dignidad en el trabajo. Por fin las referencias y les invito a participar activamente en el entorno virtual de aprendizaje en el mundo. Les deseo entonces un buen módulo y nos vemos pronto. Hasta luego.